Dígame, dígame. Ah, pero el carro se... se dio duro el carro, ¿eh? Ah, pero ese carro. Y va a comprar algo por la ferretería el carro. ¿eh? Ah, pero fue duro que el carro se dio aquí. La bolsa de aire se disparó. Las dos bolsas de aire se dispararon. la Porque cuántas personas iban en el vehículo. Una sola. Una sola persona. ¿Y cómo, cómo está esa persona? Ella es estable ahora mismo. Está ahí, está estable. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el accidente? dime. Bueno, este vehículo se puede declarar pérdida total. Dime, ¿Tú, tú lo sentiste el choque? Yo lo vi todo eso. Ah, ¿tú no con su ¿Eh? ¿Tú, ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Ahí arriba. Ah, oh, ok. ¿Cómo es el nombre de la persona herida? Oye, okay. Okay. Tenía otro, otro motoconcho mirando para acá y entonces eh, ellos chocaron, pero no fue con ella. Pero fue si chocó con otra persona fue. Exactamente. Pero sí. no tuvo que ver con esto nada. No, no, no, no, fue con otro motorista que chocó y lo quitamos de medio de la calle. Pero en el mismo momento de, de este accidente. Exactamente, sí. sí. sí. La muchacha que estaba, está grave, grave pie. La muchacha. La suerte, la suerte que no eh, yo había, una persona ahí, y la suerte que se quitó, si no lo habían matado ahí. Pero eh, esa parece de origen haitiano parece origen haitiano, sé. sí el muchacho es vecino de ella que está ahí ministro si no ella es italiana ya es bueno la herida se llama Alagna de Jesús y va a ser trasladada de emergencia en esta ambulancia Corona cómo está